el hambre con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va Manos de mujeres que han parido la verdad